Hoy no tengo ganas de sentirte, pues tus labios me traen el recuerdo de las veces aquellas que tu ira te envolvía cual volcán en erupción, rasgándome a pedazos el corazón. Para entonces eras dueña de tres cosas, juventud, ignorancia y ambición, y si acaso conocías la justicia, la moldeaba de tal manera que al final ante todo el mundo era siempre la buena. Por momentos me lograste confundir y sentirme el peor de los mortales, porque en medio de la guerra había paz, que sembraba sin instante de cordura, tapando con un beso tu locura. Tú con mil fichas en la mano y yo con una. nos jugamos la verdad y la mentira. No hubo quien apostara por mí de los presentes, por el contrario, enseñaban hasta sus dientes mientras daba vueltas, la ruleta que jamás miente. Un trueno quebró el ambiente, el juego había terminado, y al mirar mi ficha al frente, supe conscientemente que la verdad había ganado y que la mentira se había acabado. Es por eso que no temo yo a la vida, ni a la suerte, ni a la envidia, ni a la gente, porque el ángel que nivela la verdad de la mentira, escondido está en cada ser presente, para juzgar a quien sea, antes que llegue su muerte, para entonces ya eras dueña de tres cosas, vejez, sabiduría y humildad, pues conociste la justicia de tal manera, que tú misma decidiste, sepultar la fiera, pero hoy, hoy, precisamente hoy, hoy, no tengo ganas de sentirte